Momento de angustia viven los familiares que enfrentan la desesperación ante la gravedad del hecho que mantiene en estado delicado al abogado González. Tú, se Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.